Tengo una pregunta que se la debo a un gran amigo conocido por todos, lo voy a decir a Inigo Ortiz de Mendíbil, que me dijo, pregunta pregunta en la mesa, ¿se apoyarían un Mr. Olympia over 50? Uh, a ver, lo fácil es decir, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que yo os pregunto, realmente se nos está yendo de las manos con tantas categorías, tanta oferta y quizás... ¿El aumentar la oferta podría ser incluso contraproducente? ¿O realmente merecería la pena hacer, por lo menos, que las personas como él, con más de 50 años y continúan de una forma espectacular, tuviesen su espacio a nivel profesional en un mister Olímpico ¿qué opinas, Ramón? No. Tú que te has movido por tantos sitios. Yo pienso que en el Olimpo hay 10 dioses, 8 dioses. No puede haber 80. ¿eh? No es el Olimpo, es un conventillo. Claro. ¿Tú Bueno, así con eso te respondo todo. Paula, ¿apoyarías tú.? Tu... ¿Una mención así? Sin duda, porque uno de los, de los planteamientos entre amigos y entrenadores que me dieron una vez que decidí apartarme o retirarme era que volviese en máster en profesionales. Uh -huh. Sinceramente he sido una persona muy exigente y siempre me ha gustado la exclusividad. Entonces, eh, ser, ser máster sin tener la opción de competir en un Mister Olimpia, para mí es... Ser, es un vacío enorme claro sé en este caso que Íñigo está disfrutando su profesionalismo Lo está a haciendo tope, mejor que nunca pero en general es una gran putada con mayúsculas que no haya un profesionalismo más de, de hecho es, es algo que él nos ha comentado a él le hubiese encantado poder competir aquí y se ha quedado un poquito con ese con ese sabor agridulce sí. del sí podía haber hecho una exhibición está en una forma espectacular sí, porque sí, está sí, sí. 365 días al año pero, claro, se ha quedado un poquito con ese... Es normal. Mmm, totalmente normal, ¿no? De poder subirse al escenario de un Olimpia. Sí. Roberto, hablando de redes sociales, hemos comentado antes que, que a veces el éxito ya no está tanto en tu currículum, sino en las redes sociales. ¿Crees que a día de hoy, y honestamente, que además tú no tienes pelos en la lengua, uh, la calidad de un deportista... ¿Se debe más a su repercusión social, a sus seguidores, por decirlo de alguna manera, o realmente a su nivel deportivo? Nah, hoy en día esto se ha ido un poco al traste. ¿sabes? Se nos ha ido eh, un poquito eh, de las sí. manos, ¿no? Eh, de hecho, a, a mí la gente que me conoce, me conoce por las redes, por decir cuatro cosas y no por lo que he ganado, que también lo hice en su día, hoy en día menos, pero en su día gané varias cosas. Sí, quizás que... mucha gente, perdona, no sepa que fuiste campeón del mundo junior. No, nadie lo sabrá, no Bueno, de, de los de las generaciones de hoy en día, nadie Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que se está yendo un poco todo de madre Porque ya, eh, o sea, llamamos a estos deportes Pero el deporte es eh, demostración de habilidades deportivas tal Y lo que menos cuenta hoy en día es el deporte O sea, es el entrenamiento, es lo que menos eh, Y las culpas la tienen, por un lado Los que empiezan a patrocinar eso, marcas, etcétera Que una chica muy guapa y muy mona eh, Con el culo al aire, le patrocinan Pero uh -huh. una campeona de Europa de body no Es un poco lamentable Claro. Porque a nivel deportivo la estás insultando. A nivel deportivo, si eres una marca deportiva, te tendrías que ceñir a lo deportivo. Creo que se, sí, creo que ha, ha pasado de ser un deporte a ser un negocio. Y el negocio manda los números y da igual lo que tú consigas o no. Si no eres un número favorable, pues está fuera. Al final, entonces, las redes sociales inevitablemente forman una parte fundamental para lo bueno. Y para lo malo. De hecho, estoy seguro que hoy en día, eh, por ejemplo, con esto de máster más de 50 y tal, ya no se lucha por ganar algo de una categoría, sino se lucha porque creen categorías para todo el mundo, cuando eso no debería ser así. Eh, Ahora mismo no, no hay un tour para gente de máster, no o sea, es algo que en otros deportes no se plantea. Entonces, que, Pero tenemos esa necesidad de, como todo el mundo queremos captar eh, clientes, abrir el abanico a todo el mundo, hacemos categorías para todo el mundo. Claro. Pero es que eso, o sea, el deporte de élite no es para todo el mundo. Entonces, Raúl, el mundo de las redes. ¿Consideras que es, es un mundo real, es un mundo ficticio? A día de hoy, todo el mundo está en una forma espectacular, 365 días al año, que uno coge complejo. Incluso cuando yo, cuando yo estaba en modo competición, decía, joder, a mí se me conoce por estar en forma todo el año, pero no tanto, no hasta este punto. Entonces, por eso pregunto, y mi pregunta va al mundo virtual, si es real o ficticio, a mí me llega, no sé si a vosotros os pasa como entrenadores, quizás también a Ramón, a Raúl, a Roberto, a Francis, que la realidad no está ahí. O sea, el, el mundo de las redes es maravilloso, todo es de color de rosa, el cielo es azul para todos, hoy me he levantado dando un salto mortal, como dice la canción, pero a mí luego me llegan por mensaje privado muchísima gente, y hablo de atletas con un fisicazo espectacular, chicos, chicas. Con verdaderos problemas graves emocionalmente hablando. Y eso nadie lo publica. Es decir, solo publicamos lo bonito que es todo, pero todos esos problemas emocionales que, que, que quizás la presión de las redes nos está dando. Porque parece que tenemos como una obligación moral de presentar siempre ese aspecto pétreo, uh, perfumado. Ya es porque hoy en día no, no se huele, ¿no? Porque es que si no también nos pondríamos perfume. Con un color impecable, bronceados, depilados, todo. Uh, ahí, ahí va mi pregunta que me estoy enrollando ese mundo virtual es real es ficticio raúl es ficticio, Es una mezcla es ficticio es ridículo es una desgracia sí. totalmente totalmente directamente yo directamente. siempre en, mi, en mis seminarios pongo, pongo siempre ejemplos prácticos yo creo que el éxito de mi seminario es que eh, son teóricos pero a la vez eh, prácticos y totalmente ¿no? totalmente Como, durante mis 11 años He estado viendo cómo entrenar un profesional después de ver tantos vídeos de motivation ¿sí? con esas frases y ves la realidad y dices esto no corresponde a la realidad. Never Exacto. give up está por ahí atrás. <risa> sí sí sí sí <risa> Entonces, y nos hacemos camisetas claro, motivacionales, eh, pulseras. Otro punto falta? del que no se habla y es un punto que a partir de ahora yo sí voy hablando un poco más ese del de lado oscuro del fitness. Uh -huh. Quizás es más grande el lado oscuro que todos todos a nivel interno dan una imagen de que todo es maravilloso esto es tu vida pero a nivel interno tiene unos problemas a niveles familiares económicos y psicológicos enormes emocionales muy, algunos muy para, para que lo encierren. a eso es a lo que me, a lo que me refería no no sí sí es muy serio o sea <risa> es muy serio <risa> parece gracioso pero el tema el tema es muy serio y yo creo que esto daría para otra mesa redonda o para un seminario por lo menos hoy no nos vamos no nos vamos a extender con eso porque me gustaría acabar con dos cositas pero sí que es un tema que da, que da para muchísimo, esto es una pregunta en general, voy a empezar con Ramón, es difícil contestar a una cosa, pero si tuvieras que definir algo que detestas del mundo de, del fisicoculturismo, de la industria del fitness, algo que detestas, ¿qué sería? Voy a poner un ejemplo para, para que os situéis a mí por ejemplo, algo que detesto es que me den un consejo cuando yo no lo he pedido. Es algo que me disgusta no. completamente, por detesto, mi forma de ser. Yo lo que, detesto lo que, detec, lo que detesto, Detestas. detesto, lo que odio en este mundo, en el mundo actual... Que podemos aplicarlo en el mundo general. En el mundo del culturismo particularmente. Mejor, mejor, mejor. Lo que detesto en el mundo del culturismo es que los atletas no valen nada. Eso detesto detesto. Son simples números. Peones. O... Ni alfiles ni caballos. Peones. Y si hubiera algo peor que el peón, pe, peor que peón. Y realmente el deporte lo hacen los atletas. Y creo the most because it's the athlete as you know as you know as everybody knows it's athletes who make the sport of body the art of body the science of bodybuilding what it is today totalmente it's de the acuerdo athletes without the athletes. es la esencia sin atletas no hay culturismo y es verdad que muchísimas veces vamos a generalizar para que nadie se pueda sentir ofendido muchísimas veces somos el último mono que diabamos en español. absolutely it's the, the last monkey. yes it's the athletes also who uh, make the muscle publications to exist. Um, the the brand of supplements, supplement brand to exist because mm -hmm. they are role model, they are example. We want to look like him, we want to look like him. We want to look... Not like me. <laughs> <laughs> we are role model, we are example, we are ambassador of our sport. And there is people who make millions, millions, billions With, with, you, with you, yeah. with others, with champions. Yes. And, and, and we have to really respect the athletes, not respect, say, oh, good morning. No, no, no, no. I, I, I know, I know, I know. know. So, uh, profoundly, so I agree with you 100%. Muy bien. Y, pasando a la parte positiva, y ya prácticamente para finalizar, Raúl, Roberto qué es lo que más os encanta de este mundo, algo que diríais, mira, yo sigo aquí y no me he ido a jugar a, siempre pongo, yo siempre pongo el ejemplo de la petanca porque es que en Baleares la Federación de Petanca es muy fuerte, entonces el día que me retire del culturismo <risa> voy a ir a jugar a petanca, me encanta, pero qué es, qué, qué te hace o qué te, qué te, qué te encanta, qué te maravilla, qué te apasiona de poder continuar dentro de este mundo al margen de la competición, algo que dirías, no, no, esto, es esto. que la competición la, la, lo tengo que sacar. Totalmente, totalmente Dividí entre culturista de competición y culturista. El culturista ama por encima de todo, yo por encima de la competición, el cuidarme, el suplementarme, el entrenar, el poder llevar mi mis tapers, mi comida pesada, ser meticuloso. Eso es lo que me chifla como da Es lo el ejemplo que ponía anteriormente en, en otra pregunta que nos hiciste. Eh, antes creía que, que tenía que ser culturista de competición, si no es que estaba afuera. Y te das cuenta de que no, de que ese mundo paralelo sigue siendo culturista al, al 200%. Igual de precioso o quizás más. O más, efectivamente. Roberto, algo que realmente... A nivel personal es la, la capacidad de evasión que tiene este deporte. Es tan meticuloso y tal que te deja la novia, me centro en el culturismo. Que te echas novia, me centro en el culturismo. Que tienes problemas personales, me centro en el culturismo. Y parece una tontería, pero yo creo que a muchos nos ha sacado a veces de momentos malos de nuestra vida... Te preparas para competir, quizás no sales ni bien, pero te ha mantenido distraído pues, en un periodo de tiempo complicado en tu vida. Eso a nivel personal, eh, que yo creo que todos alguna vez nos hemos preparado, no ya con fin deportivo, sino con fin de evasión de tu vida. Y luego, con lo que me quedo es con la gente que vas conociendo en todo el proceso, que el 90% eh, eh, eh, bueno, prefieres ni conocerlo, pero el 10% restante que queda, queda bueno, afín a ti, queda eso. En mi caso son mis amigos, mi pareja, es todo en mi caso es todo menos mis perras, eh, todo tiene que ver con este mundo, entonces me quedo las pues perras eso. también que a veces salen los vídeos, o sea que está, están está, ahí están está, ahí, Fuerte, está fuerte, la paca está fuerte, <risas> pero, pero en realidad me quedo con eso, con la buena gente, ojo, con la buena gente, que es poca, pero con la buena gente que he ido conociendo en todo este periodo, a mí siempre me permitís, mi pequeña aportación, dije que me mojaría un poquito, pero bueno, al final me gusta que, que seáis vosotros, los, los invitados, los ponentes, que os os mojéis, a mí hay dos cosas que me hacen continuar, estando aquí, primero el entrenamiento, o sea yo no concibo un día de mi vida sin entrenar ayer llegué aquí y lo primero que hice fue dejar la maleta y ponerme a entrenar con índigo me apasiona el entreno o sea para mí es mi vía de escape es lo que hace que mi cuerpo y mi mente funcione eso por una parte por la parte física y luego os voy a hacer una una confesión yo no sabía muy bien si estaría si estaría este fin de semana aquí en alicante como sabéis mi mujer está embarazada de ocho meses me daba mucho pena dejarlas digo dejarlas porque para mí estoy dejando ya a las dos personas que más quiero en casa y eso me creaba me creaba un, un, un estado de ansiedad un poquito grave y tengo la suerte de tener una, una mujer maravillosa que me decía cariño ves porque te lo vas a pasar bien vas a disfrutar vas a ver a gente que, que, que, que aprecias y que te quiere y ahora se me pone la piel de gallina el hecho de poder vivir momentos como esta mesa redonda los momentos que viví ayer de llegar y una de las preocupaciones que quizás Raúl tuvo y lo hemos comentado, que cuando uno deja de ser culturista de competición y su masa muscular se pierde, desciende, baja, crees que la gente ya no va a querer hacerse una foto contigo, que la gente te va a mirar por encima del hombro, y no es cierto, si tú has creado la persona, eso queda por encima del físico, y yo ayer, de verdad os lo digo, me sentí súper querido, porque llegué aquí y la gente me hacía un caso, se querían hacer fotos conmigo, yo estaba medio avergonzado diciendo, hostia, y es que no sé ni quién eres, pero de puta madre, me lo he pasado cojonudamente bien, y nos queda aún todo lo que es las finales y, y el campeonato profesional. Y por ese motivo voy a seguir vinculado al mundo, a la industria del fitness y al culturismo. Me queda una última pregunta para todos. Voy a empezar contigo, Ramón para que los demás tengan tiempo de pensarlo le voy a decir en inglés para que francis tenga también tiempo uh, who would uh, invite to the next round table a quién invitarías si tuviese que invitar a una persona aquí aquí aquí en una próxima mesa redonda que hiciéramos en españa lógicamente di, a quién, que a quién invitarías que no vivo aquí lo no sé lo hablar sé. de gente que conocí por supuesto, que sigue vigente. Por, por supuesto, a quién invitarías que, que pudiésemos traer Suponte Ramón que tenemos los medios para hacerlo Ah, de cualquier lugar del mundo De cualquier mundo. lugar del mundo Por supuesto eh, Por qué no me dejas pensar y empiezas por vale. <risa> <risa> <risa> Es que me, estoy, estoy en las mismas sé que, <risa> sé que es una pregunta complicada Porque además tienes que pensar a una persona y Dices, hostia, me voy a dejar a 400 más Pero es difícil Raúl, esta pregunta te la hice en una mesa redonda que hicimos en alicante uh -huh. y le costó tanto le costó tanto que no me contestó y me dice te lo voy a contestar a la próxima pues ahora ahora ¿Sí? te vuelvo a poner en el compromiso desde hace un mes aproximadamente que se pensó en hacer esta mesa redonda llevo pensando en ello <risa> At, hasta esta misma mañana con la misma conclusión no ha dormido no no no, no. pero sí que es verdad que yo creo que, lo que los que más aportamos en, en las mesas redondas, sobre todo en nuestro país a nivel de España, son las personas, atletas o preparadores que más vinculados eh, están en el mundo de, de, del culturismo. ¿no? Ya pueden ser eh, atletas de competición que han ganado eh, algo grande, uh -huh. saber su experiencia, o bien eh, eh, preparadores. En este caso el preparador para mí es un, es un maestro, ¿vale? Quiero que alberga todo. Sí. Y yo creo que es importante.. Eh, eh, ver eh, quiénes son eh, quiénes están haciendo un gran trabajo a nivel preparativo en España como puede ser Francisco Spin o Miguel Ángel Martínez siempre es un placer dos hablar grandes ellos ejemplos y, los y dos son chicos son preparadores un fuerte eh, abrazo para ellos sí sí son preparadores que yo creo que indudablemente deberían estar en una mesa redonda y a nivel de bueno, tanto de nutrición suplementación político deberíamos saber su, su opinión como personajes importantes pues los tenemos en cuenta en tanto a Fran Spin grandísimo amigo mío y mi propio preparador actualmente que además ayer fue su cumpleaños. Sí, sí. Y Miguel Ángel Martínez. Ramón, ¿has pensado ya? ¿Aún estás.? Yo sí. ¿Robert? Yo, has, yo te puedo decir nada. Tú, tú. Dale, espera, a espera, a ver, así. A ver, yo dos personas que yo creo que part, muchísima parte de la, de la población le gustaría saber los por qué de lo que han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han vivido y lo que han sentido de verdad, no lo que vemos en las redes. Son Kevin Lebron y Flesh Wheeler. Uh -huh. Que después de un problema gordo, sobre todo Flesh Wheeler. Que han, han vuelto a la mal, competición. han salido mal pero qué les ha llevado a eso, aparte de que puedan ser negocios o no, o sea, cómo sí, lo han sí, vivido, sí, sí. porque eso lo han disfrutado seguro que nos expliquen la verdad de todo. Sería eso. brutal el conocer de primera mano la experiencia de dos grandes atletas, como Fletch Guller y Kevin, Kevin Lebron. Sigo pensando. ¿eh? Sigues pensando. Francis, it's, it's, your, it's your time. What person you would invite? Here? Yes. Next From food. everywhere in the world. Yes. Do, you, do we have enough place? If we... <laughs> <laughs> Uh, only one only one only one only one it's difficult i know i always say the biggest authority in bodybuilding the biggest one who is the biggest authority the one who can change the sport the one who can uh do something about it i don't know do, do you know more or less jim no. mannion no. no no who is the, arnold ah. arnold would be good interesting ¿Por qué no? Arnold, he's very good you like to see Arnold, coming, Arnold sería perfecto uh, aquí en la mesa Desde aquí, se, se, le, le mando el mensaje A nuestro amigo Manolo Que, además, que está ahí además Manolo, es tenemos lo... que invitar a Arnold Schwarzenegger Imaginaros una mesa Con Arnold Schwarzenegger, Kevin Lebron Fred and I Y have una pregunta Para Arnold ¿Qué pregunta? No ahora Okay. One question now yeah. is yes, yes. yes. Oh, okay. I have already in mind. <laughs> so, the question I will ask to Arnold is why organizer, why sponsor, why all the people who are the makeup of our sport, our art, our science of bodybuilding doesn't respect the athletes? <laughs> Otra vez. That's Yeah, yeah. Claro, volvemos al mismo <laughs> tema. Sí, no. sí, sí, sí, sí, sí. That's sí, a sí, question. Sí. And I will say also something that will hurt his feeling. Is he here, Arnold? No. No, no. He's not here. So I can say. The, uh, can you stop the camera? <laughs> the stop, no, eh? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> es super divertido este tío. <laughs> I, will I will say to Arnold, Arnold, why you didn't do something for Bill Pettis? Question mark. Mm -hmm. Bill Pettis you remember Bill Pettis? No. Bill Peters was the biggest arm when Arnold. Bill Peters. Bill Peters. Bill Peters. I didn't know him. I Did didn't you know, know No, I didn't know him. Joe Wheeler put him in the. But, well, be easy to him in Google. <laughs> <laughs> Bill Peters was uh, a black bodybuilder who had uh -huh. a huge arm, big arm. And he was really big. Mm -hmm. And he was sleeping and he was living in the uh, parking of War Gym. Ah, well, yes. Ah! Vale, Arnold, vale, vale, vale. He Arnold, and other people too. Uh, uh, well, Arnold, you know Arnold. Arnold was passing mm -hmm. Bill Pettis and he was parking his Porsche where Arnold Schwarzenegger was. Hostia. And he, I don't know why I saw this bodybuilder who was without money, who was poor, who was living on the street and he was a bodybuilder like Arnold Schwarzenegger. So I will ask this question, not just disrespect for Arnold because he was my inspiration. Like, claro, claro. La, la I would like to know the answer. I will ask this question: Why Arnold, you didn't do something? Because it <laughs> it's very original the question. Lo es. Ramón, muy bueno Arnold Ramón, no, no, muy no, no, no te escaques, mucho. no te escaques, and Raúl tampoco. I have people to invite, but I'm leaving it for the end. No, no, no. I tell you, Arnold. Se basta solo para mantener todo. Pero, el... pero a lo ya lo ha invitado Francis. <risa> bueno, no tengo ningún otro. Bueno. Realmente, te digo no. la verdad, no lo, tengo Lo ningún... dejamos para la próxima mesa redonda. Me ocurrirá, no lo sé. Raúl. ¿Qué? Ya te lo he comentado. Es que es <risa> personajes como, como, como Arno, lo, bueno, aparte de que. Bueno, no, es verdad, no, no, no perdona. Sí, nos pero, has comentado claro. tanto. Eh, yo me he ido un poco a la realidad. Tienes vale, razón, eh, tienes razón. Me no, no, no, perdóname, eh, perdóname. Dorian james pero no lo veo no. nos has dicho fran no, no, spin y miguel ángel martínez se me ha ido se me ha ido la pinza y aparte son personas que creo que una, no, se va a mojar lo que es, lo que ya sabemos no, uh, no, a mí nada, me gustaría invitar nueva. que además estoy convencido de que hoy no ha estado vamos a hablar de una persona más cercana que hoy no ha estado porque está saturado de trabajo pero para la próxima mesa redonda me gustaría invitar a emilio martínez uh -huh. a quien quiero felicitar por esta gran labor y te lo digo con la mano y el corazón emilio Uh, llevas muchísimo tiempo... ¿Pero está? Emilio está... Ah, bueno, se lo estás diciendo a través de... <ríe> se lo estoy diciendo a la cámara, a la cámara. A la, a la cámara. ¿Vale? Yo de tanto en tanto miro a la cámara, así me acerco más al público. Entonces sí que invitaría a Emilio Martínez agradeciéndole de antemano todo lo que ha hecho para que hoy podamos estar todos aquí sí. con la organización de este Mister Olimpia Amateur y, y Verónica Gallego Pro va a ser fácil tener a Emilio pero evidentemente tenemos que buscarle a Emilio otro fin de semana que no esté con el agua al cuello y hablando de una aleta que hemos hablado antes que para él va ese mister olympia over 50 a iñigo ortiz de mendívil que también me gustaría tenerlo aquí como como invitado así que por mi parte no me queda más que daros las gracias a todos ha sido un placer Gracias también al público que ha estado aquí presente y a todos los seguidores del canal de YouTube que estoy convencido de que habrán disfrutado con esa mesa redonda de excepción. Muchísimas gracias. Gracias. A ti,